Eh, Pero sí, Pablo, no, Pablo Z. No, yo soy Pablo? el primero que está contento de, de estar aquí y de, de verte. Muchas gracias después de tanto... Ahora sí se puede decir tanto tiempo, ¿no? Han pasado, sí. decíamos antes, ¿cuánto? De lo del mural ese... Mira, el, el, del mural el, en febrero del 2014. Eso quiere decir que lo habremos grabado un mes, mes y medio antes. Entonces han pasado de esos cinco años... En el Museo del Juguete, en el, en techo, el Museo ¿no? del Juguete. Que estuvo bien, bien chido estar ahí. En el Museo del Juguete pintamos este, este bueno. mural. Pues no, me da mucho gusto estar aquí. A ver, estoy intrigado. No sé qué, qué, qué quieras saber o qué, qué te pueda contar yo o de qué vamos a hablar. Oye. Estoy, estoy asustado. <risa> Oye, fíjate, a mí también me da mucho, mucho gusto tenerte acá. Eh, decíamos, en el mural... Bueno, en el mural fue de monos rojos. ¿Qué ha pasado con los monos rojos? Se me repite el personaje y, me, y lo, lo vuelvo a incluir en muchas... Ahora tengo... Exactamente como cuatro proyectos editoriales que, que están por hacerse, por publicarse, más o menos algunos, y en tres de ellos salen los hombrecitos rojos de manera indirecta alguna, otra un poco más directa, y no sé, si me, me hace mucha gracia las micropoblaciones estas manipulables que puedo dibujar y sí, ahí sigo. Cuéntame, platícame los monos rojos, para los que no saben de qué estamos hablando. Ah, bueno. Desde hace tiempo tengo un personajito rojo que se repite, es como un ser impersonal, sin boca. No es no muy expresivo, pero pues están siempre en actividad. Y pues son del color rojo, como, como su nombre indica, hombrecito rojo. Que te tengo que contar que cuando hicimos un proyecto y lo tuve que presentar en inglés no pude decir Redman, porque está muy mal visto en, en inglés, como pieles rojas, como un término racista. Sí pero pues, me hizo gracia el, el lenguaje y todo eso. Y los hombrecitos rojos, pues, eh, en mi obra gráfica, pues, han, se han ido repitiendo en, varias, en varios proyectos que no tenían mucho que ver unos con otros. Y hay un proyecto de serie animada o sea, de, para niños que se llama Planeta Otto, que pues, son parte primordial, como los, es como el, la metáfora de la, de la Tierra, pero con hombrecitos rojos mientras hay unos gigantes alrededor que tienen otra historia, eso es el planeta Otto ¿no? y en otro libro que ese sí va, va a estar muy chulo, que se va a publicar muy pronto que se llama Sígueme es la trayectoria de un hombrecito rojo diciéndole a un niño, sígueme y se van persiguiendo por un sinfín de recovecos de una casa y se meten debajo del agua y salen por cuevas y bueno, es todo un recorrido de un mega puzzle un mega rompecabezas y el protagonista de otra vez es el oprecito rojo, que, no, que viene de otro lado. Y ahí eso es lo que te, lo que te cuento. ¿Y cuándo sale eso? Eh, previsiblemente para diciembre de, de, de este año. ¿En qué formato? Es un, forma, es un libro carpeta. Ok. Eh, tengo un libro parecido, el de pastel, pastel de Lodo, que hice con Armando. Armando Vega Gil, Rest in Peace. Eh, que, que copia un poco el formato de que son, son módulos que se van juntando y al final forman un dibujo global y descubres una historia. Y este pues es, es muy visual. Yo estoy súper contento con ese proyecto. Ya te, luego te paso imágenes para, para que las tengas. Te Oye, va a tienes ¿tienes pensado sacarlo en otros, en otros formatos? En otras? Lo estoy pensando en animación. Claro. Animarlo porque las transiciones son... Es, es una historia enorme, ¿eh? porque es un, no sé si son 24 partes de rompecabeza que narran distintas escenas, pero tiene mucho detalle. Y luego, viéndolas juntas, pues forman otras historias. Es, me lo pasé súper bien haciéndolo. Eso. eso fue mágico. ¿Qué ha pasado con, con los cuentos que has sacado antes? Pues los cuentos tuvieron mucha aceptación y mucha repercusión. Y francamente, pues, eh, digo, ahora con lo que pasó con Armando, pues justamente eh, mucha gente se acordó y escribió y recordó. Fue un rival muy bonito y, y no sé, ahí están. Ese fue un proyecto precioso porque era gratuito uh -huh. y era de libre difusión. Incluso el formato libro se regalaba. Siempre que fueras a pedirlo al ayuntamiento, a la Casa de Cultura, no sé dónde los daban, por ejemplo, en Aguascalientes. Y, y llegó a muchísimas casas, a muchísimos niños, fue súper bonito. Y al estar también, el proyecto era genial porque era como un 360, también tenía la parte visual animada que estaba en las redes y también era gratis. Entonces, se empezaron a formar como redes con eso, la gente... Digo, te contaba que de vez en cuando recibo dibujos de niños así de hombrecitos o de marcianos y cien piezas y es muy entrañable. Es un bonito recuerdo. ¿Todavía pasa eso? ¿Te mandan dibujos? Sí, sí. digo pues, sí, sí, te, pues La semana pasada me, me mandaron una foto de, de un hombrecito rojo en un pastel. <risa> o sea, te quedas como ¡guau! Wow, ¡Qué chulo! Oye, ya lo mencionamos. Es, es como el Kobe, o sea, sí. como la mascota olímpica o el... Tú eres el mono rojo, ¿no? Yo soy el mono rojo, ¿o qué? todos, ¿no? ¿Qué? ¿Tú, qué yo siento, ¿Tú qué eres? Yo siento que sí. Pues, pues tú eres el mono rojo. Yo este. lo veo y, y, y, y desde es, que lo vi la primera vez... Es despersonalizado, vez. es tratar de hacer un personaje sin mucha... Que, que se pueda confundir con otro y hacerlo protagonista, porque en sí. el fondo lo que interesa es la narración, ¿no? Lo que estás contando con... Sí. Que siempre están actuando, siempre están haciendo algo de ahí. Siento como este, sí. este alma que conecta. Son que frenéticos. Conecta yo creo que lo, lo único que sí tienen como peculiar, que no me había dado cuenta hasta hace poco, es eso. Que es actividad frenética. Hasta sí. durmiendo siempre están en alguna posición que, que denote que van a hacer algo. A continuación o va a pasar algo. Yo qué sé. Yo, sí, siempre estoy pensando, maquinando historias. La primera vez que lo vi fue cuando entré a tu tu estudio. Aquí en eh, México. Eh, aquí en México, en La Condesa. Porque también, luego eh, ha habido murales y han salido, yo, yo también, pues, de mis cosas, es pintar murales bastante grandes, y, y en, en el museo, bueno, estuve yo? En el... No me acuerdo, pero bueno, en, en varios lugares, hasta en Los Ángeles, en la granja de nuestro común amigo Elliot. Ah, claro, eh, claro. Tengo ahí un mural, de hecho, tengo que ir a pintar a Los Ángeles otro mural, eh, con hombrecitos rojos o sin ellos, pero, pero pues sí, eso, eso es lo que te cuento. <risa> Oye, el planeta Otto, yo me acuerdo haber visto, haber visto bocetos y. Sí, y, sí, sí. Eso sí, está sí. muy avanzado, solo que ahora con, con el cambio de ubicación, cambié, cambié de ciudad, cambié de país, uh -huh. cambié de continente. Eh, pues todos mis proyectos se han ido un poco retrasando porque me he centrado mucho en el nuevo proyecto bestial, que es la Factoría Z, que es lo que llevo trabajando desde México, que es un mega estudio donde se haga de todo. Y a petición, porque también va a ser eh, residencia, ya ha funcionado como residencia artística, pero la idea es vincular proyectos que no tengan nada que ver, o sea, hacer proponer el espacio alrededor del proyecto. ¿no? Entonces, no sé, yo, yo estoy muy esperanzado porque creo que van a surgir muchas cosas inesperadas y eso hace que la vida sea muy divertida. Tú siempre has usado lo de, lo de Z, ¿no? Al final siempre lo has usado, siento que tiene que ver como con el trademark de, del realizador, del creador, el estar vinculando un poco, yo pensaría que tiene que ver con la, con la no sé, con la visión o con tu visión en ese momento que siempre va quiero pues, pensar evolucionando. Digo lo de Z viene de la inicial de mi apellido, ya te lo he sí, contado. Sí, claro. Y simplemente pues sí es un es marketing, o sea, es claro. marketing puro y duro para para ser ridículo. No. Porque dime, enlistemos lo que has hecho como como Z. Sí. Bueno, pues sí, pues es como es como la marca, yo pensé, digo, vivir como artista es muy complicado. Vender cuadros es, un, o sea, es chupar pollas en galerías y conseguir contratos para venderte muchísimo más caro de lo que vale. Y eso está claro. Y Totalmente. yo estoy muy contento con mis amigos que están en galerías y, y los respeto muchísimo, pero por ahí no voy porque me da mucha pereza. Y por eso dije, no, pues lo que tengo que hacer es hacer otro tipo de modelo de negocios. Y el, el pintor es un negociante también, o sea, todos los artistas quieren vender algo dije, pues yo vendo lo mío y tengo que ponerle marca y es muy... O sea, aparte de que odio el sistema capitalista del que necesito vivir, eh, creo marcas... De alguna manera, siguiendo las normas del sistema capitalista que tanto detesto. Totalmente. Pero es, es parte de la obra, ¿sabes? Yo creo que por ahí va el rollo. Tengo Así se tiene que las z ¿no? camisetas. Y los digo con Z para que lo, el público mexicano entienda la, la importancia de, de la z ZZ camiseta. La z camiseta. Mogollón de Zetas. Mogollón. Mogollón. Mogollón. Mogollón. Chingo sabe, de Zetas. Es que ya, ya perdí Muchas un poco zetas. el acento mexicano que tanto tenía. No, bien, bien. Tenía. Mogollón. Eh, ZZ camisetas. Eh, cinturones. Había una no marca de cinturones. Z Wallet. Z Wallet. No yo Zeta tuve wa mi Z Wallet. Pues, ¿Quién no tuvo su Z Wallet? Claro, yo no tuve. De hecho, la, la, busca, la buscaré. Eh, ¿Qué más tengo con Z? Bueno, la Factoría Z, obviamente. Claro. Eh, las Zeta chicks que antes le Las Z-Chicks, que eso fue un proyecto chorra. Que un pop-up. Un pop-up. Eh, pop pop no, sé, no sé, un experimento. Tenía intriga por saber. Era un experimento sociológico con mujeres para fotografiarlas como ellas quisieran. Y estuvo bien. Y eso ahora sí nos lleva a, a que quiero que me platiques. ¿Qué onda con la Factoría Z? Uy, la Factoría Z. Yo solo he visto lo que, lo, lo que has publicado. Pues, este como sí. diario de la, de, la, de la materialización, creo, de sí. la última fase de la, de la factoría y que de pronto hay actividades. Es Yo un... estaba en, en un viaje tratando de descifrar qué estaba haciendo mientras empezaba a hacer este proyecto y, y la verdad es que a medida que lo transito el proyecto y de que pasa el tiempo me, me voy dando cuenta de, de las variantes y de lo variada que es la… No sé, que hay muchas posibilidades para, para este espacio que estoy transformando en muchas cosas y que sirve de muchas cosas al mismo tiempo y de mucha experimentación. Y, y no sé, yo estoy, estoy feliz, es, es una nave enorme, en plantas son como 300 metros cuadrados diáfanos, pero luego tienes un, pa, un patio de 700 y está en un entorno muy... Yo, yo lo definiría como extraño, incluso para mí es un, un ambiente, yo lo conozco desde niño, es un ambiente industrial, porque ahí teníamos maquinaria y era como un taller de reparaciones, pero se abandonó, se dejó olvidado ese espacio y digamos que siete años después se, se empezó a limpiar y a recuperar y a pensar en cosas para hacer ahí y desde que... Empecé a trabajar en el espacio, que fue en enero del año pasado, 2018. Pues han sucedido mil cosas ahí. Ha habido conciertos, ha habido sesiones de cine, exposiciones, eh, acrobacias aéreas, estas de, de tela, de, de tela acrobática, no sé cómo lo llaman esto. Y, y espectáculos de luces, y no sé, o sea... El, el espacio se ha convertido en algo un poquito, yo diría, como, como trendy porque no tiene competencia en este momento, es como un espacio raro, sabes un espacio que queda en un vacío, no es ni muy comercial ni muy alternativo. La oferta tampoco te digo que sea, el, el, el no va más de lo que, simplemente es gente creando. Y gente creando con gente de distintas materias y de distintos orígenes. Y está muy, muy curioso el experimento. ¿Qué se han ido acercando? Se han ido acercando. Claro, yo estaba muy preocupado porque en, en sí el lugar no es que esté apartado. Está muy, muy, muy cerca de Madrid. Se tarda literalmente en coche al centro de Madrid como 15 minutos. Solo que... Pues la, la gente es una ruta que le queda desmano, que normalmente no transita por ahí y le parece lejana, detrás del aeropuerto. Claro. El aeropuerto está muy bien comunicado, no hay tráfico. O sea, es un sitio increíble porque está en el campo, además. O sea, en, yo tengo dos perras allá y salimos a pasear y cazan conejos. Es una locura. O sea, es todo eh, naturaleza industrial. Y ves despegar los aviones. Está muy. ¿Qué fue lo primero que hiciste en la factoría? Eh, mi cumpleaños, okay. mi cumpleaños y fue un fiesto extraño. Que siempre han sido memorables los oh, cumpleaños, sí. claro. Los cumpleaños, sí, sí, Supongo que alguien que me conozca oirá esto y ha estado en mi cumpleaños. Sí. Yo estuve en uno, sí. Bueno, ha habido cosas muy... Lo recuerdo. Yo a veces no me acuerdo, <risa> pero, pero sé que están chidos. Veo multi, fotos. Multi, fiestas multidisciplinarias, yo las llamaría así. Todo es multi, sí. Totalmente. Total, total multi. multi. <risa> Entonces, de la, del espacio multidisciplinario y de la fiesta, de la fiesta multifiesta disciplinaria, ¿qué pasó? Pues el espacio digo, para mí ha sido una locura, porque está en un modo bastante, no precario, pero quise hacerlo como parte performance, ejercicio físico y hacerlo todo yo y arreglar todo yo y en un momento un amigo viene y me dijo tío estás muy loco al menos graba esto no y me puse a hacer como las capsulitas estas de el la factoría Z, el diario de la factoría y los sí. para capítulos y tal bueno y me, es que de... yo tenía mucho tiempo sabes o sea claro. era mucho mucho esfuerzo físico y me entretenía estar grabándome y ahora tengo pensado hacer la segunda temporada esa y qué va a cubrir la segunda temporada ya son proyectos y eso ya va a ser la locura. Wow. Hay que, sí. hay que hacer un... Tengo que ver, de... no sé, no sé. yo no, Estáis muy invitados. Invítanos. Pues claro, no sé, solo es pensarlo, cómo, cómo encajarlo, cómo hacerlo. Estáis sí, invitados. Sería interesantísimo. Um, ¿Ahorita qué sigue? ¿Qué vas a estar haciendo lo que resta del año? La idea es eh, centrar bastantes energías en el espacio porque creo que pueden salir muchas cosas in interesantes. Mientras se pueda. No sé, yo sé que estos proyectos son de difícil financiación y es... Eh, pues desde aquí animo a la gente que tenga proyectos similares a que digan y exterioricen que estos proyectos cuestan dinero y que hace falta eh, gente entusiasta para mantenerlos. Y digo esto porque sí es complicado. Yo no sé lo que durará el espacio porque... El arte yo no lo veo como una cosa que tenga que hacer dinero. Eh, hay gente que hace dinero del arte. Y yo creo que, no sé, que el proyecto va a generar muchas cosas sorprendentes e inesperadas, que es lo que más me gusta a mí, el tema de, de ir aprendiendo con la sorpresa. Porque con cada residente que ha pasado, han pasado cosas distintas y nos hemos centrado en historias distintas alrededor de... Del espacio. Yo estaba ahí un poquito como de, de vigía, viendo cómo transitaban los artistas y a la vez ofreciendo, no sé, pues eh, otros proyectos, otras ideas, otros puntos de vista y se han, creo que en todos los casos se han montado unas sinergias muy curiosas, o sea, siempre ha, han pasado cosas sorprendentes y por eso creo en el proyecto, independientemente de el tema financiero que estaba insinuando, porque es difícil. Apoyen a los artistas, apoyen a sus amigos artistas, compren discos, cuadros, porque es muy difícil. Todos los putos meses hay que pagar la renta. Todos es importante los... lo que estás diciendo, porque de pronto se nos olvida, o los amigos de los amigos esperan que invítame siempre gratis. No, o tal, sí, piensan música. que por ciencia infusa uno vive y, y yo lo veo normal, o sea, nadie está... Y, y no eres un indigente, ¿sabes? No quieres vivir de sobras o de migajas que te digan, ah, sí, mira, por tu canción, ¿sabes? O por... Pero es... Si me quieres creativo, quiéreme con todo, ¿sabes? Yo creo que la creatividad es súper importante y que la gente creativa hace que otras personas que no son tan creativas vibren y que, y que entren en, yo qué sé, en que les den ideas, que les, que les hagan sentir... Somos muy importantes para la sociedad y no está... Yo no creo que perseguir el ser millonario o estar por encima... El éxito, ese, eso que llaman el éxito, que es una mierda, que es mentira, además, pues es un error. Es que es, es todo momentáneo. Lo importante es fomentar la, la cultura, la creatividad, la imaginación y, y transmitir valores chulos, valores buenos. Eso creo que es, no sé que está muy bien el cine de terror, pero está muy bien el cine didáctico, los documentales, hay muchas formas de ser creativo y, y yo creo que es lo que necesita México, España, USA, todos, o sea, es todo. Salud por eso. Salud. Me agarra. Mm. Mm. De ahí vienen muchas cosas, de ahí viene la creación, tú creas a partir de ahí, no, ese es el motor que siempre te está como llamando. Yo, el yo, crear, el conectar un, con más... Yo gente, tengo un truco que no, normalmente no lo comparto, pero es que... Compártelo? Yo Pues yo, yo creo mucho en el, la ciencia infusa, o sea, en el ir descubriendo las cosas haciéndolas. Y yo muchas veces me he sorprendido porque veo que mucha gente planea sus cuadros y la simetría y tal. Yo, yo lo he hecho en ocasiones para tener así como unas mejores proporciones y una mejor paleta de color, así utilizar recursos para para hacer algo más armónico. Pero de verdad, hay veces que haces cosas por ciencia infusa, que es ponerte a dibujar sin saber dónde vas a terminar, y esos doodles, como los de Mr. Doodle, eh, te hacen, yo qué sé, llegar a recovecos de tu mente, o a esquemas, o a patrones, que a mí me gustan mucho. Y, y lo más chido es que lo puede hacer todo el mundo, ¿sabes? O sea, por eso yo pienso que no es que yo, yo puedo hacer esto. Pero es que tú también, queriendo hacerlo, o sea, yo pinto una estrellita uh -huh. y al lado pinto otra, y luego otra y otra. Y la cosa es ir haciendo, haciendo, haciendo, repitiendo, no sé, o viendo, fijándote, mira, una, una cámara de fotos, ¿no? la ponemos aquí. Y yo creo que es fundamental, tío, el fomentar la creatividad. Fomentar la creatividad, que ahí... De pronto en lo que dices, es fácil no encontrar el tiempo para solamente observar o solamente eh, absorber. ¿Sabes? O sea, de pronto lo dices por tema de redes sociales. Lo digo eh, por eso. la inmediatez en la que se vive, lo digo porque de pronto se trabaja un chingo y obvio se tiene que trabajar para pagar las cuentas, pero eso te mete en un rollo en el que de pronto a lo mejor no encuentras el tiempo de de pronto salir, echarte al pasto, ver el cielo, ver a gente, otra gente platicando, otra gente andando o tú platicar o tú o tú respirar, ¿sabes? Que son cosas que de pronto suenan muy simples, como si respira. Yo de eso como que me gusta mencionarlo constantemente porque se nos olvida respirar, ¿sabes? Como al día o al tiempo, el tomarte el pues tiempo sí. de realmente absorber, te digo, ¿por qué? No, se nos olvida plantearnos qué estamos haciendo con nuestras vidas. Exacto. Y yo en particular como artista me tengo que plantear todos los días qué estoy haciendo. Porque, porque es irracional frente a, a lo que te pide la sociedad. Entonces yo entiendo muy bien... El lado contrario, porque yo también estaba en la empresa privada, yo he sido empresario, he estado contratado durante años en ingeniería, he estado haciendo trabajos de horario, o sea, sé lo que es. Y de ahí creo que entiendes ese mindset que a todos se nos es como digo, de pronto, creo imputado, ¿no? Digo, ¿no? No le recomiendo a nadie la experiencia no, de no, pasar no. por la empresa privada, nada, no. Digo, hay gente que... Pues lo conoces que, Lo conoces de fondo. Sí, que, que encaja mejor con esa tranquilidad de sueldos fijos y todo eso, y hay otra gente que... Sinceramente no creemos en el dinero y punto, ya está, no hay nada más. Y no creo en el dinero y es una teoría absurda y no es comunismo ni es nada similar. ¿no? Y también veo muy lejano el trueque y inaccesible para la mente del siglo XXI que tengas que pagar por la vivienda. Es un puto absurdo. Totalmente. O sea, Deberías vivir en un agujero en el desierto y estar tranquilo, pero no, quieres vivir en una mansión, comodidad, comodidad y normalidad y ser todos aceptados porque todos somos iguales y es una basura eso, nadie está bien. Más en todo eso que estamos diciendo, no, que todo está vinculado a lo, lo que mencionabas ahorita del éxito, lo que dices ahorita de... Es que todos lo que pensamos que tenemos que ser exitosos, es una puta mierda. Pero todo esto es lo que nos están diciendo, ¿no? Lo que desde chiquito nos están diciendo, te sí, la crees, sabes, lo estás nos buscando. hemos aprendido y lo repetimos. Estás buscando la casa, estás buscando la casa y estás buscando el crédito, la tarjeta de crédito por el dinero pero y el si dinero te, que te lleva al éxito. Pero si te vas a morir, ¿para tú ¿tú qué también, quieres una casa? O sea, ¿para qué vas a estar invirtiendo el dinero en una casa? En, en, yo vivo en Viena, en Viena sí. son proporcionalmente, o sea, los países que se vive de puta madre, la, la, los alquileres son más baratos en proporción a los sueldos. Y en los países como México, como España, es una locura de capitalista, o sea, es, es una cosa enferma. Eh, no, no, no, no puedes vivir solo. Ahora que está tan de moda eso de la, la libertad de pareja y de no rejuntarse y todo ese cosa, tío, no, no puedes permitírtelo. Al final te sale mejor estar casado, ¿sabes? Es como. Eh, es absurdo. Te, suel, te cuesta más de un sueldo un alquiler. Un alquiler bonito, digno para, para vivir. Solo se vive una vez, señores. Me queda claro, me queda claro que tú ya tienes completamente dividido y aceptado. El, me vale el dinero, el capitalismo, yo puedo vivir en un hoyo, me vale verga, todo eso. Lo entiendo, lo respeto. Está de ¿Hay, hecho, hay de ti como trates de atacarme. No, o no, sea, no, no, no, no, por eso, no, por eso. Suelto a mis perras. No. <risa> desde, a por el mexicano. de desde España, desde España. Desde España. Van a cruzar <risa> el, el océano <risa> y te van a morder las nalgas. No, no, de... no, no, no va por ahí. No. Eso me encanta, eso me encanta. Eso es, yo diría como nivel, nivel y tomando justo el esquema capitalista no de la pirámide eh, y emulándolo y trayéndolo a nuestros términos, siento que eso es nivel nivel 2, siendo nivel 1 ya como cinta negra y cosas así. sabes Creo que ese es el despertar al que tenemos que llegar a partir de la creación, a partir de sentirse vivo, a partir de expresarse de alguna manera, la manera que... Te guste, ¿no? Tú dibujando. A mí me encanta el tema del dibujo y siempre lo traigo conmigo porque siento que pues todos dibujan. No, yo dibujo. Mira, eso yo lo dibujo. aguantas a dibujar ahora? ¿Qué haces que no estás dibujando? No, es que ahorita... Espérame. Ah, es, estás, sí, estoy, estás centrado. Sí, sí, Perdón. Estoy centrado. Oye, no, no estoy dibujando para no estar así para abajo. En, en fin, todos dibujamos y todos querés? dejamos de dibujar. No, Eso es algo muy importante. Sí. Tú siempre lo has estado haciendo. De hecho, pues... en el documental hasta mencionas. de Yo dibujaba chiquito, muchos lo dejan de hacer. Yo seguí y lo sigues haciendo. Eh, pues es que lo disfruto mucho, y no sé, me parece como terapéutico. En los momentos que me pongo a dibujar como que me calmo. O sea, yo estoy mejor dibujando que haciendo. Haciendo otras cosas, tío. Sí. Porque y eso está que... vinculado a todo lo que estábamos diciendo de cómo ya estás desprendido de todo este trip, el trip capitalista. No, aceptemos, de, no, no, no, no, eso es, Aceptemos o sea, que está de decir, cabrón está fuera de una vulgaridad, de eso, ¿sí? yo no estoy fuera, o sea, cualquiera que no piense… No fuera eres, en, el, en el abstracto no, no. necesito dinero ¿sabes? para vivir, claro que me, Fíjate, yo estoy en ¿sí? el esquema. Pero lo que dijiste en un principio fue… Desde lo que entiendo como capitalista ¿no? y lo, en lo que entiendo de crear una marca y eso que te permita crear... Yo lo, lo digo mismo, por lo mismo que has demás. dicho tú, de mirar las nubes, el cielo, sí, pasear, sí, disfrutar sí. de la vida, ser consciente de ella. Eh, creo que lo malo de esa sociedad que estoy criticando y que animo a cambiar sí. es que justamente lo que yo creo es que la gente está desprendida de su humanidad. Totalmente. Y vivimos de una manera muy extraña. O sea... No deberían pasar los coches por las calles aquí. No. No debería haber calles de coches. No, no y, nadie, y nadie lo entiende, pero somos el futuro, ¿Ves cómo, ¿Ves cómo de nuevo ya nos regresamos a hablar al no, sistema? No, porque, porque es un mundo gobernado por pendejos, como decís exacto, aquí. Exacto, exacto. Y y nos venden la idea de no se puede cambiar es que en uno no se puede cambiar no se cambia porque siempre ha sido así como mira los griegos estaban así pues nosotros también y, y los lo romanos los lo romanos y lo, tío, qué mal lo hacían al final mira un Pero ahí, pum, fíjate pum, no vaya, pum. allá nos regresamos a la pirámide zombie sabes al sistema capitalista a lo que nos dicen que es pues sí que eso como tú dices en eso hay que destruir es esos que paradigmas grave, desde la creación lo grave es que tú hablas en plural nos dicen, no, la gente se retroalimenta, vive en esa comodidad pensando pero que esa es empieza. la mejor opción. Pero estamos repitiendo, ahí la gente solamente está repitiendo, ¿sabes? Es como la gente que repite, no es que ya me tengo que casar, no es que ya tengo que tener... Bueno, esto, no, porque es que ya, somos, somos seres, mira cómo son los patrones de conducta que psicológicamente uno va a terapia y siempre es cosa con los padres y sí. no sé qué, no, es que vengo porque me estoy divorciando, no, pero hábleme de su padre, no, me estoy divorciando. Vamos al origen porque de ahí sale tu mierda, ¿sabes? Pues es lo mismo, es que está todo mal, hay que cambiar esto. Y ¿Cómo te pasó a ti llegar a darte cuenta que todo estaba mal? Pues pensando. ¿Cómo? Dedicando tiempo a pensar, no sé, a atar cabos, a plantearme cosas, a... Yo, yo no soy muy conspirativo, o sea, tampoco estoy aquí pensando el sistema quiere no sé qué, ¿no? El sistema se ha dado de esta manera y yo pienso que es una mierda y es una forma de vivir horrible y que... Tío, yo hablo con mis amigos, tengo muchos amigos y hablo con mis amigos y la gente está bien, pero no está tan bien, pero tiene este problema y esto, no sé, y están como todo el mundo solo, no sabe cómo resolver su o medio mierda, de, de, depresivo. Piensa, depresivos, uh -huh. avergonzados de su depresión, pero es que es normal, Si es que no puedes, no se puede pretender. O sea, famoso es Antonio Banderas, punto. ¿Cuántos putos actores hay en el mundo? O sea, dime nombres qué de actores. ¿Por Antonio Banderas? Porque es español, Bueno, Porque, porque sí. Sí. es español en España. <risa> <risa> <risa> Idiota, no, lo decía por, por, por, por decir, o sea, porque reconocible es, porque la imagen de sí. éxito es, eh, si yo soy actor... Tengo que llegar a esos niveles y no, la vida no es eso, tío. La vida es el barrio, la vida es la tu comunidad, la gente con la que estás interactuando en este momento, en el presente, el puto presente que no te venden otra cosa que futuro, futuro, futuro mejor, futuro mejor. Cuando termines la carrera, cuando termines en ese qué, cuando ahorres para el crédito, cuando pagues Exacto. el crédito, cuando te jubiles, cuando tu puta madre déjame vivir la vida hoy. Que solo hoy. Puedo. Incluso hasta ya, ya no sabemos sea. todos que puede ser solo hoy y morir solo, ahí. Solo. Sí, hoy puede ser el último día y fue su último día. Si ¿Sí te das cuenta cómo brincamos de… Somos difusos los dos. De lo, lo que, que de lo que está, de, de, de, como lo que tiene que ser, o lo que todos seguimos y cómo brincamos al otro lado en el que ya más bien estamos desprendidos de esa forma de pensar. Lo que me interesa de todo esto es, ¿qué fue lo primero que te detonó esa curiosidad? Si lo piensas haya sido conspirativo? Mira, en ese ¿no? sentido, México crees? me abrió mucho los ojos porque yo como claro. residente español, residente permanente en México, yo soy permanente. O sea, de aquí no me sacáis ni, ni aunque me vaya. O sea, soy ¿Qué? permanente porque tengo esa identificación. Ok. Como residente permanente, pasé muchos años analizando cómo era la sociedad y la sociedad mexicana es una sociedad. Y cuando volví a mi país, de repente también me puse a analizar mi propia sociedad ya por una visión turística, o sea, porque llevaba muchos años fuera y porque empecé a residir y a fijarme cómo vivía la gente y, y tanto en un lado como en otro veo que, que no sé, yo he viajado mucho y tengo mucho, muchas millas y, y los modelos, tío, son muy asquerosos. O sea, la forma de ir es como de la el gente, mismo. ¿no? ¿El qué? Y es como el mismo. Sí, es copiar un digo con variantes y te, depende mucho de con sus tropicalizaciones sí, exacto es pero el de, mismo. dependiendo de las latitudes eh, uh -huh. hay unos, unos propósitos pero a la vez es lo mismo y, y, y, y lo que más me preocupa no es que sea uniforme es que no es satisfactoria no es un modus vivendi eh, de felicidad la gente no para ha... nosotros no ni para, para el día a día ni, para nosotros te refieres a todos para los sí, humanos sí, no no lo es no lo es. Y yo desde que vivo de otra manera o me lanzo a hacer las cosas de otra manera, realmente he sido más feliz siempre. Y, y no me arrepiento de nada a pesar de las dificultades y de la lucha. Y ahí sí. seguiremos. Sí, porque claro. entonces, no sé, igual el lema de la vida es intentar buscar lo correcto, no decir lo correcto es lo que me dan, sino qué es lo que quiero yo. Sea honesto contigo mismo, solamente contigo, no lo digas ni en alto. ¿Qué, ¿Qué es lo que quiero? ¿Quiero divorciarme? ¿Quiero tener hijos? ¿Quiero viajar en globo? ¿Quiero irme a vivir a otro país donde haya gente exótica que me enseñe rituales? No sé. ¿Algo que no quiere mi familia? No sé. ¿Quiero algo que, que me da miedo a aceptar? Pues respóndete, tío. Eso es lo que tienes que hacer. Plantearte las cosas. Dejar de, de, de pensar que la vida es una, una película y que son capítulos y que cuando termine tal capítulo puedes volver a la reposición y cambiar personajes. No, es lineal, o sea, se termina. O sea, la vida... ¡pum! Hay un ilustrador que se llama Javi rollo que siempre hace esquemas así de... Pone birth y death. Y te marca algún hito ahí en el camino. Es un crack. Eh, esto, Nacer, es, esto es la vida, no, son, no, no es la serie que te venden. Eh, estamos todos enfermos buscando a la persona perfecta cuando somos desgraciados y no somos perfectos nosotros. No hay gente perfecta. Eso es una, un error, un error garrafal. No se puede perseguirla, ni, ni pretender perseguirla, en cualquier campo. Es absurdo. Uno no está vivo para... para ser un perfecto matemático, pues, ¿por qué? Tú imagínatelo como un hormiguero. Y, esas, y tiene que haber hormiguitas destacadas, al carajo. Ni Aristóteles, no, tú no sabes ni cómo era Aristóteles, ni la cara que tenía. Ni si pegaba a sus hijos, ¿sabes? O sea, no sabes quién era Aristóteles. Pero te, te queda como en la memoria. Tienes que ser él. El... Yo creo que ese es el error de la sociedad, es esta. El pretender ser algo más. O a lo mejor yo estoy obsesionado con el tema de, de pretenderse, o sea, de, de analizar este, este conflicto. Pero yo creo que la, la, pienso todo esto, llego a esa conclusión porque yo no me he visto feliz en circunstancias y he buscado cambiarlas. Ya está. No sé, es que la vida es un momento si hay que empezar a cambiar la forma de pensar y plantearse qué quiere uno de su vida, cómo quiere estar... Yo he conocido gente que ha cambiado... Tenía un ex cuñado que se hizo carpintero a los 50. Mm, ¿Con dos huevos? Pues sí, con, con dos huevos y con mucho miedo, ¿sabes? Porque, porque es difícil. Salirse de ese esquema es difícil, pero creo que es... Lo siento, pero es como en... Es el salto de fe, es como en las pelis estas de Indiana Jones, que tienes que creer que vas a pisar la baldosa aunque tú no la veas. O sea... Eh, eh, Arriesgarse y vivir tu sueño implica cosas eh, comprometedoras para, para muchos campos. Y es de es de valientes, tío, pero la raza humana es gente intrépida. Saltan al espacio, tío, están zumbados, están locos. O sea, esos somos los humanos. Pues yo creo que la respuesta está ahí, en, en, en seguir esos instintos, ¿no? empezar a juzgar estos modelos capitalistas, básicamente. O sea, de... de, de tío, a estas alturas del siglo XXI... A nosotros nos prometieron que iba a haber coches volando y tal. hay drones. No, pero, pero no hay coches volando. Iba a ser todo más Blade Runner, ¿sabes? Más, más, más cool. ¿Tú qué quieres ser? Cuando sea mayor. ¿Tú qué quieres ser? Sí. Feliz. ¿Tú quieres ser feliz? ¿Eres feliz? Sí. La verdad es que... Conscientemente sí soy feliz, o sea, estoy donde he elegido estar y, y volviendo a lo anterior citado, eso implica dolor y muchas veces hay que pasar por eso. Porque hay que, y, como decías ahorita, hay que fallar, hay que estar tratando y hay que fallar, porque fallar quiere decir que estás tratando y no te estás somos, saliendo de tu zona no de confort. No somos máquinas, o sea, si el propósito es el, ese es el, punto. el mejor arquitecto, el mejor abogado… El mejor Pero ahorita que decía lo que... de mejor, el seguir el mejor, el mejor son estos el conceptos… mejor, más exitoso, más… No, no, es que todo eso son estos conceptos y estas etiquetas capitalistas y que pertenecen a ese esquema y a esa forma de pensar… Uh -huh. En el que está la educación, ¿eh? en el sistema educativo, que es un sistema eh, Rockefeller, que fomenta eso, fomenta, que fomenta eso fomenta desde el primer día el que va es la competitividad constantemente, sabes, de tú eres el mejor, el perfecto. Y la uniformidad. Ahora, tú ves la cultura popular, ¿no? las películas, tú ves que deriva y que de pronto se, se demuestra, el ciclo de la vida que nos dicen en la escuela, que este es mundial, ¿no? nacer, Ajá. crecer, reproducirse y morir. Y mientras tanto consumir. Exacto y mientras tanto consumir y decir tengo la pareja perfecta la vida perfecta los hijos perfectos y ahí si te das cuenta solamente lo único que estoy haciendo es repitiendo etiqueta tras etiqueta tras etiqueta todas estas construidas dentro de todo un viaje capitalista en el que generalmente es que cualquier sociedad te, te lo venden como democrática cómodo, como seguro globalizada y tal te lo venden como el seguro el deber ser el querer ser Sabes uh -huh. Y creo que desde ahí, ahí, ahí estamos la mayoría de las personas. ¿eh? Nos estamos ahorita metiendo a nosotros para... Desde ahí, ahí venimos y ahí estamos la mayoría de las personas o sea, estamos, y creo... Estamos dentro. Si es que que se quiera desvincular es imposible. O sea, si no es, bueno, hay formas, ¿no? Una forma de desvincularse bueno, completamente pues, si es esta no, gente hippie, que se va al extremo. Un Exacto. hippie come plantas que te... Quitémosle, te quitémosle lo hippie porque esa es una etiqueta, pero Son esta hippies. gente que se sale de completamente off the grid ¿no? de la sociedad y están viviendo, ok, sí, en una, ah, en una es forma que eso, de pensar hippies, sí, plantas ge, Esa y gente demás. no es importante porque proporcionalmente es ridículamente mínima. ¿No? Y ellos se están abstrayendo completamente de la sociedad. Y se encierran en sus burbujas. Pero esa es la forma. Si, quieres, si queremos hablar de no hay una forma, sí sí hay una forma. Esa es una forma. Creo que la otra forma… Ya, pero hay que plantearse ese modus vivendi también es feliz. Eh, Ponset, Eduardo la... Ponset, el divulgador sí. científico, se acaba de morir y hablaba mucho de la felicidad. Eh, y, o sea, no hay necesidad de buscar la felicidad. La felicidad para mucha gente no está en los planes. Pero esta sociedad sí te impulsa a, a seguir un, mo un modelo en el que… Te prometen felicidad. Eso es a lo que voy. Estás en la constante persecución de la felicidad. Exacto. todo. Yo creo que buscar la felicidad no está mal. Pero pues cuando vas buscando y te vas moviendo es difícil. O sea, si está la felicidad quieta agarrarla, ¿no? Imagínate que vas en un coche y está la felicidad. Uh -huh. Si tú buscas muy rápido, pues o sea, las cosas se encuentran y tienen y llegan cuando llegan. Yo soy mayormente feliz. Soy muy dichoso. He tenido mucha suerte en la vida. Eh, me han pasado cosas muy... a mí me han gustado mucho, me podría morir ahora y haber tenido una buena vida, no Dios no lo quiera, pero, pero hay cosas de la vida que no me gustan y no me gustan nada, o sea, me parece que, que es una hipocresía no decirlo, o sea, no aprovechar cualquier circunstancia para Totalmente. decir esto es una mierda. Totalmente una mierda porque, no sé, a mi amiga que está con alguien que no le gusta. Es una mierda porque tú te mereces ser feliz. No, no sé, o sea, entiendo que, que tengas cariño a esta persona, pero que suéltalo, por ejemplo. Yo que o sé. quien está en una deuda de crédito porque tiene ya que tener... Porque una tiene crédito, porque quería tener una moto, porque quería... aparentar Yo qué sé, no sé, hay cosas ¿Sí? útiles. Es que no, no sé, necesitamos más formas de pensar, más, más, más, más opciones sobre la mesa. Es lo que yo pienso que está mal en el sistema. Pero realmente lo, lo chulo sería que la sociedad recompensara a, a la gente creativa que tiene algo que aportar. O sea, digo, ahí, ahí voy a meter un pullazo y te vas a enterar. Pero, tío, hay mucho diseñador mamón que no tiene nada que aportar, solo aporta skills en Photoshop, ¿sabes? O sea, es, simplemente lo hacen bien, pero es más mierda de lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que in, incluso dentro del modelo capitalista, los humanos daros cuenta de que disfrutamos de la publicidad buena, de que esté bien producido, de que esté bien hecho, de que esté se disfruta la buena hechura eh, como en una obra de arte, o sea también se, se disfruta de la pincelada o el pigmento, lo que lo que quiera que sea la obra lo disfrutas. Pues se me ha vuelto a ir la olla. <risa> <risa> es <lo que> esperabas. <risa> estaba tan inspirado. Todo, todo viene a partir de estar creando, es lo que me queda claro. El querer crear, ahora hay gente que se lo olvida. Pues entrar en ese mantra de, de no plantearte las cosas y hacer un poco lo que disfrutes. Yo digo, yo dibujo porque me mola, pero también eh, tengo cerámica, lo que sea, me pongo a hacer o... Yo qué sé, me das un marcador y te pinto la pared. Yo que, o sea, todo va por ahí de, de soltarse un poco. Y, y siempre estamos con la misma historia de no yo que no sé dibujar es que no se, todos se, es lo que te se, decía nadie sabe A todos se, sabemos se aprende, dibujar se aprende haciendo sí digo dibujar lo que se dice como bien y que debe ser realista ¿Qué, o algo qué, es, así. qué es eso qué es dibujar bien pero si luego nos encantan los monigotes o sea o sea podemos apreciar mucho la Mona Lisa pero la cara de Bart Simpson igual te transmite muchísimas más sugerencias que una Buena chura, pero bueno. Que no estoy muy seguro qué tanto se puede apreciar la Mona Lisa y qué tanto, incluso la gente, yo tengo muchos amigos, la mayoría que la ven y dicen, no, pues sí, la vi, pero... sabes es como está un bien, que, fea. Está, es <risa> bien fea, o sea, no sé qué, estaba chiquita, yo ah, pensé que está. estamos hablando. es como muy común. De nuevo, fíjate, todo eso estamos diciendo y repitiendo lo que nos bueno, han pero, dicho, ¿sabes? Y ahí vamos claro, todos claro. a ver la Mona Lisa. O lo que decías hace rato, justo que me pareció interesantísimo, que es... Aristóteles. Sí, estamos repitiendo lo que nos dijeron que era Aristóteles, ¿no? Estamos repitiendo y lo que nos saber, dijeron. A ver si lo dijo Aristóteles. Exacto. O la historia, ¿no? no estamos no, no, repitiendo la historia. O luego, ¿sabes decías, los Diciendo, está documentado, está documentado, ¿Qué? pues ya… ¿Quién dice? Ellos, ellos. Ellos. Y suena conspirativo, pero ellos dicen, ellos dicen, así es… ¿Quién el, serán? El, el, ¿Quiénes serán? ¿Qué pasa? Que, que siempre vemos… Vivimos en la física, vivimos en… Dicen que está muy eh. mal vivir en edificios donde hay acero, por ejemplo. Claro. Concreto. Concreto, el concreto, el plástico, concreto en sí o sea, es ¿no? muy tóxico porque se consume muchísimo material para generar un kilo de cemento y tienes que calentar un horno a 800 grados, imagínate. o sea yo, yo me refiero a plantearte las cosas como eso, es decir, pues si yo me voy a construir una casa, por poco que sea el impacto voy a intentar hacerla verde. ah no, es que eres un hippie, no, es, es que igual es hasta más barato. La experiencia es bien chida, el construir con materiales locales, y materiales locales me refiero a tu mismo terreno. Lo digo por, por experiencia, pues yo me construí una casa aquí en México y fue todo un descubrimiento el plantearte cómo lo voy a hacer más barato. Pues agarrando piedra del lugar, agarrando tierra del lugar, agarrando arbustos del lugar, caña del lugar, plantando más caña, o sea, buscándote la puta vida. Y la gente le da miedo a hacer eso. Dicen, no, pues voy a y Merlín y me compro las tablas. Tío, córtalas tú. Bien, man. O sea, no en el sentido de macho, sino... sé un humano, tío. Búscate la vida. Yo me he tenido que buscar la vida mucho últimamente de cómo solucionar, cómo sacar agua a 13 metros de profundidad cuando tu bomba está rota. Necesitaba agua. Pues te buscas la vida. Volvemos a lo mismo. Todo el rato es planteate tu vida, qué quieres, qué quieres, qué quieres, qué quieres. No tengas miedo. Adelante, qué quieres. No va a pasar nada. Que nace de escucharte a ti mismo y ¿Sí? aprender a aceptarte. Si eres, eres la única persona eres con la que, que estás. Eres, si es que, no, es que te puede desaparecer todo el mundo, que si sigues vivo, eres el único. Que para hacer eso, uno de los primeros pasos es dejar de escuchar lo que te dicen que debes de Joder, ser o que se debes de perseguir. Que eso está muy cabrón. No, muy, muy cabrón, no puedes dejar ¿sabes? de escucharlo, y de hecho, o sea, tío, yo con 41 años que tengo, a mí me repercuten las palabras de mis padres muchas veces, o sea, es inevitable. Ahí te va, y esto lo saqué de, de, de, de, de terapia, pero todos traemos esta versión nuestra. Eh, diminuta, mi, mi pequeño Ramiro, tu pequeño el Pablo, yo. el mini yo. El mini tiene una cabecita así cuadrada, como estos mini boppers, ahora juguetes que venden. Y ahí justamente está depositado todo este trip que tiene que ver con los papás, que tiene que ver con la educación. En la mayoría de los casos, o cuando menos en México, que tiene que ver con la religión. Todo eso está depositado ahí. Conforme vas creciendo, esta versión diminuta de se, se debe de ir haciendo cada vez más pequeña. Y el punto es que llegas a un, a un momento en el que, o la dejas de escuchar, o, de, o la aprendes a aceptar, pero te desvinculas de manera tal que dejas de tener este sentimiento un poquito de culpa porque no estás siguiendo los parámetros o lo que te dijeron o lo que se pero supone si es que, nadie que deberías de estar haciendo. Pero muchas personas, y de ahí viene un poquito, creo que la ansiedad, el problema de ansiedad, de la depresión, de la infelicidad y de todo, es esa constante persecución del deber ser, deber estar, lo que se nos dijo. Entonces, todo eso, lo que dices, ese sentimiento que debes sentir raro por tus papás, está depositado en esa versión diminuta de nosotros y hay que aprender... A no escucharla, ¿sabes? Aceptarla, a vivir con ella, está con madre, es como el ego, y a no escucharla. Ah. Y, si, y si lo que tú estás haciendo, porque eso eres tú, te lleva a hacer algo diferente o en sentido contrario a lo que se supone que aprendiste o que eres, uh -huh. tienes que hacerlo y no tiene absolutamente nada de malo. No importa que lo hayas estado haciendo 20 años de tu vida o 30 años de tu vida o tal. Pero yo siento que es muy difícil. Es, es como una sociedad que está llena de candados que te impide seguir rutas lógicas. O sea, decir, yo estoy en este punto y quiero llegar a este otro, pero se espera de mí esto, yo esperaba de mí esta otra cosa que me inventé porque me decían que tenía que esperar de mí esto y me da mucho miedo tomar ese camino porque voy a decepcionar a mucha gente porque si decepciona a mucha gente finalmente me voy a decepcionar a mí mismo. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tomado decisiones que para nosotros han sido muy duras. Y cuando tomas una decisión de esas, tío, pues eh, es lo mismo. O sea, el, el despertar de lo que estamos hablando, de, de despertar y de darte cuenta de que el camino para ser feliz es replantearte lo que te están diciendo que tiene que ser, o sea, cuestionártelo, eh, Está todo en contra para que alguien lo haga. Hay un montón de presiones. ¿Sabes una cosa? Siempre, a menudo pienso en chorradas como que existe la semana, que es perfectamente lógica. Y el calendario, sí, el mm. gre gregoriano. 364,25 días que hacen que cada cuatro años haya una bisiesto. Y por eso la semana... Tío, las semanas no existen. O sea, somos una piedra dando vueltas alrededor de, de un objeto celeste incandescente. Pero marcamos fechas, horas, minutos, segundos y... y Aquí, por ejemplo, en México, ahora yo lo, lo veo con gracia, pero la gente muy apurada porque llega tarde, ¿sabes? Si todo el mundo llega tarde, cabrones, ser puntuales. No, no, no. El tema del tiempo, de, de vivir angustiado respecto al tiempo, de no llego, de tenía que haberlo hecho ya, tenía que haber llegado a esta meta, si no, si no hago esto voy a perder un año, si no tal repito el curso y repetir el curso lo que es. O sea, todo, todo, todo te impulsa a que si no sigues esas de roteros, esos caminos, ¿cómo te vas a plantear salirte de eso? Es decir, no, pues me voy a tomar un año sabático. Lo que hubiera dado yo por tener el valor a los 18 de decir una mierda, no sé lo que hacer con mi vida. No pienso ponerme a estudiar esa mierda que no me gusta. ¿Sabes por qué? Porque lo tenía que hacer, porque lo había hecho no sé qué, porque tu abuela era médico, porque no sé cuántos, o sea, toda una carga emocional eh, para hacerte sentir mierda al final. No, pues tengo que estudiar, sacarme un título tal. No, es lo mejor, es que tus padres quieren eso para ti, no te quieren ver en la calle. Y luego puedes ser ingeniero y un drogadicto y terminar un portal, ¿sabes? O sea, la vida no va por ahí, no va por esos logros. La superación no va por, por un sistema educativo. Si el sistema educativo ya lo tienes en las redes sociales. O sea, o sea, bueno, ah, ahí está perdón, migrando. Perdón que lo diga, pero está migrando. Pero ahí está migrando. Pero que sí, que cinco años de carrera te curten mucho, sí. A mí me han enseñado, yo estudié físicas, a mí me han enseñado a pensar estructuralmente. Mi vida es un puto desastre, a pesar de la, de la estructura que tengo interna, de, de saber dis, diseccionar problemas de una manera rigurosa. Eso no es ser un humano. Ser un humano es sentir, es decir, ¿qué siento? Amor, pues para allá. ¿Qué siento? Eh, no sé, miedo, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Deja, deja sentir el miedo. Yo qué sé, tío, planteate, o sea, está mal sentir ahora mismo. Ah, no, es que siento que no quiero hacer eso. Pues qué bien, algo, algo te inquieta, escúchate, carajo. ¿Por qué, ¿Por qué te inquieta? Escucha tu miedo, ¿Por qué, qué, ¿qué sientes de miedo? ¿Qué, qué, ¿Qué es el miedo ese? Y no te escuchas, dices, no tengo que seguir. Tengo que ir por, ese, por, por lo que se espera de mí. ¿Qué esperas tú? Tío, la vida es muy curiosa. Luego te, te demuestra que hay veces que has perdido tiempo. O sea, si lo has ganado en otras cosas, has ejercido otros recursos que tienes, pero hay veces que te das cuenta de que pudiste hacerlo mejor. Y yo creo que no se hace mejor cuando uno no se plantea otros caminos. Planteate caminos. Tus propios pues, caminos, ¿no? Pues, sí. No sé, hay opciones. No es todo... No es todo azul, blanco, o sea, esto, somos, tenemos la suerte de ser flexibles, o sea, no en lo físico, sino en, en que, no sé, las cosas no tienen por qué ser tan cuadriculadas ni tan angustiosas, ni, ni y el tema de ya estamos viendo que con, con los objetos, con los bienes, con eso, uno no, no es más feliz. No lo es. Hay millonarios que se suicidan. O sea, pasa en todas las, en todos los estratos o sea, tampoco sé si el objetivo es no suicidarse o... Yo siento que sí es una suerte estar vivo y que... Pues la vida es dura y hay veces que se puede llegar a, a extremos, pero, pero mereces el, en mi opinión creo que merece la pena tolerar esos instantes, intentar aguantar siempre. Van a venir tiempos mejores siempre. Yes. Mi, un psicólogo que yo tuve me decía, lo que viene es lo que conviene. Hay que estar tranquilo y lo vas eligiendo tú, además. Puedes tardar tienes? en elegir qué es lo que angustia y lo que crea ansiedad, pero cuando decidas, será un relief, así, wow. Todo, lo que está, todo esto va conectado al algoritmo. Y me decías, el, hablar del algoritmo está mal, aceptar el algoritmo está mal. Te dije que no íbamos no, a hablar del algoritmo. Tenemos que hablar del algoritmo. Hablar de, Hablamos algoritmo, del algoritmo. Yo siento que desde que aceptas que hay un algoritmo que no sea uno más uno, ya las cosas van mal porque tiene. Que, ya, aparte no nos dan el algoritmo. No. ¿Qué, ¿Qué opinas de? Pues, de hecho, hay un hemos, algoritmo y, y va nos cambiando. Hemos, y, y, nos hemos ido dando cuenta que hay un algoritmo porque incluso hasta la misma película. Bueno, hay una película, creo que es la única a... que la de Facebook. Algoritmo. No habla del algoritmo. Algoritmo. ¿sabes? Nadie algoritmo. habla del algoritmo, pero incluso ahorita… Tenemos que hacer la película. Algoritmo. <risas> Hablar del algoritmo, y estamos hablando del algoritmo que está en, en, en Facebook, en Instagram, en Twitter, que al final es el algoritmo que nos está leyendo, que nos está mostrando lo que aparece en nuestro feed y todo esto… Ese algoritmo ya viene, es solamente una mutación del mismo algoritmo financiero, del mismo algoritmo sí, educativo, de, de, de cosas, del algoritmo social. De las noticias. De, de, de, dice, ¿por qué porque decir, estoy oyendo yo de esta noticia que no me interesa? El algoritmo siempre ha existido. Porque ¿Por en el telediario nacional hablan de la desaparición de un niño. Sí. Perdón, no quiero ser cruel con los papás ni nada, pero no es una noticia de telediario. ¿Cuál es el algoritmo? ¿Por qué meten a un niño? O sea, ¿eso no afecta a la sociedad? Por lo visto sí. Puedes hacer... O sea, digo, es muy cruel ese tipo de comentarios porque parece que hay noticias que tienen que ser a huevo importantes. En, eso pasa mucho, por ejemplo, en, en Cuba o yo, yo incluso en Argentina, tío. En Argentina se podían pasar tres meses hablando de la niña no sé quién. En España también lo hacen. Bueno, aquí también. En el terremoto sí. Televisa hizo... Creó toda una, una historia, ah, ¿no? es decir... No. Exacto, llevaron justamente el algoritmo Lo llevaron a televisión en vivo Entonces el algoritmo siempre ha existido Ahorita está muy cabrón que a eso es a lo que estamos enfrentándonos, ¿sabes? A eso es a lo que está sometido el juicio, el pues arte… Sí, es curioso arte, porque rige, rige mucho rige el, todo. el destino de mucha gente, los Es que ahora es lo que rige, ¿sabes? Ahora es lo que rige. Ahora justo todo lo que veníamos hablando de el patrón, lo que debe ser, ¿sabes? todo esto que estamos siguiendo, Hay ahora que está reflejado Hay que un podcast del futuro, que es de lo que se tiene que no, hablar ahora. Yo no, pero del futuro no, no del debemos futuro, hablar de la, del futuro. de la tendencia que queremos evitar, o sea, claro. que queremos ser robots. Del algoritmo. Sí, el no, no queremos ser ni robots, ni zombies, ni nada de eso, de hecho por eso estamos aquí, por eso también te quería te quería invitar, porque sabía que de alguna manera íbamos a llegar a hablar de... ah, del algoritmo, no, no estaba seguro que del algoritmo, Qué pero cabrón, sabía lo tenía que íbamos a hablar Hablaré de... del algoritmo hoy. Vamos a hacer un podcast que se llama Check, Algoritmo. Te prometo que no lo tenía el algoritmo, pero... ¿No está ahí apuntado? Salió el algoritmo. Lo tenía que mencionar porque todo lo que estamos hablando, estamos hablando del algoritmo, entonces, digámoslo. Tiene sí, que, en ser, cierta manera, tenemos que sí. ser mucho más vocales de las cosas para aceptarlo, para vencer la disonancia cognitiva. ¿Por qué? Porque tenemos opinión y parece que uno no puede conectar con el lado oscuro de su cerebro porque está mal visto socialmente. O sea. Te voy a decir algo que justo tiene que ver con eso. Estamos incluso educados a... No respetar tanto la opinión de los expertos que no podemos llegar a ejercer nuestra propia opinión. nueve de cada diez dentistas Exacto. no podemos pues, llegar a ejercer nuestra bien. opinión absolutamente de todo sabes si tenemos que decir no es que más bien lo que dice el geólogo el astrónomo el matemático el tal pero así estamos educados eso hasta eso son eminencias son eminencias y han estado dentro del sistema cursando una carrera para avalar que su conocimiento es más válido que el tuyo. Que en muchos casos, obviamente, sí. Pero en otros no tiene por qué ser a cajón. Y, y ahí, al final de cuentas, eh, somos seres de sentimientos. O sea, el conocimiento está ahí y está para ser transmitido, pero no como un valor. Yo he conocido gente muy humilde con una forma de pensar con mucho conocimiento sin gran cultura. Y que viven en una realidad mucho más dulce, digamos, que gente mucho más preparada y mucho más soberbia, eh, como yo. Pues, no, eso es broma. Pero me has entendido. <ríe> rite, Rite. <ríe> ¿Qué tal? entendido Ay, perfecto. Un gusto verte, Ramiro. <ríe> Ay... Ah, pensé que ibas a seguir. No, no, pensé no, estaba que haciendo una, una pausa dramática, de, ya, ya no sé, ya no sé. Es que con el algoritmo me has machacado. ¿Por qué? No, no pensé que fuera a hablar hoy del, alg del algoritmo. No, es un tema incómodo. El, el, el, el, el, el no tener control sobre tu existencia, el no tener control sobre tus adicciones, que son normales, o sea... Por ejemplo, mira, es que se puede hablar de todo. Se puede hablar de la alimentación, de la adicción al azúcar, de la adicción al móvil, de la adicción... Porque son todo comportamientos que forman parte de, de, de, de un todo que nos hace ser como somos. Es hay... que ese es el nuevo sistema que ahora, que ahora se pero está Pero hay cosas buenas de ese ¿sabes? sistema, pero están mal enfocadas, es de lo que hecho, yo digo. Sin ese sistema no estaríamos aquí teniendo esta conversación y tendríamos acceso a cierta información y demás. ¿sabes? ¿Por qué no? Creo que... Igual sería que otro no era... sistema. Me gusta pensar, y dime qué piensas de eso, me gusta pensar a lo mejor porque creo que somos energía y nos estamos como llamando de alguna forma y de ahí viene un poquito el coincidir sí. y demás, de decía... ¿Alguien? Decía Borges que ningún encuentro es una casualidad, todo es una cita. Ayer lo Entonces, dijeron en el temazcal que mencionaba antes. ¿Sí? Okay. Entonces, que, que no hay casualidades, las cosas pasan por Exacto. X razón, Entonces, por aprender algo. Exacto, que a partir de ahí, ese es el algoritmo natural, ¿sabes? Este es nuestro algoritmo natural de existencia, de ser humanos. De... Y el ser humano trasciende el, av el avatar, trasciende el avatar y el avatar es este, como este que ahorita estamos... El avatar yo lo veo azul, ¿sabes? tío, es que no, no puedo evitarlo. No, o sea, es no... que el avatar habla justo el, de el avatar, avatar es azul, azul <risas> pero el avatar es real. Este, y todo está conectado justo a un algoritmo muy diferente que creo que constantemente nos están arrojando a despegarnos de él, ¿sabes? Esta cosa pues sí, de, de consumir, de, olvidarte de, de competir, de... Eh, lo que estás venerando desde tu punto espiritual, todo eso te, nos separa naturalmente de nuestra eh, esencia como, como humanos. ¿sabes? Mira, creo que de eso estamos hablando cuando hablamos de estar creando, de conectar, de comunidad. Yo creo que en la, en la creatividad tienes que recurrir a los niños y la razón es eh, esa libertad pasmosa que tienen para no tener miedo de nada. O sea, para poder... Tú le dices a un niño, dibuja un hornito rinco y a lo sumo va a quedarse así mordiendo el lápiz como diciendo y se va a poner a hacerlo. O sea, no se lo va a plantear dos veces. Dibuja un hornito rinco tú. Te Mira, un es, es un reto. El reto del hornito rinco debajo del algoritmo. Yo te voy a dibujar uno aquí. Va, vamos a dibujar un rinco. El otro día había uno en, en Viena, en el Museo de Ciencias Naturales. Ajá. Había miles de... De ornitorrincos, de, de todos los animales disecados, tío. Era un museo de los horrores. Pero menuda colección. Pues, no lo sé, tío. No estoy muy seguro, pero bueno, creo. No, diabólica. <risa> ah, ¿no sabes cómo ah, es un ornitorrinco no, sí. wow Sí, lo has hecho muy sí, bien. Sí, ¿eh? Fíjate. Sí, debo dejar el dibujo, ¿lo ves? No, Por eso no, eh, va, va súper bien. bien. Lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo muy bien. De hecho, ya esto hasta me da pero tiempo así de. Tú le has hecho la barriguita como Perry. El de... Como más, sí, sí, sí. Sentí que lo nitrorenco igual y podía ser como el león. Lo ¿no? que pasa es que tienen el hocico negro. <risa> ¿El qué? El hocico, porque tienen como ¿Sí? un hocico de pato, pero es de color negro y pato. Pero es de pato, ¿no? ¿Tienes sí. patitas de pato? No sé. ¿Y ¿Cuál es el otro raro, El armadillo. ¿Ya brincaste pues... el ¿Por qué brincaste el armadillo? ¿El qué? ¿El armadillo? El armadillo es un, no, el armadillo, sí el armadillo. No, espera, hay alguno que es mezcla también de cosas. Este tiene un cico de pato, patas de… ¿Pato también? El ornicotorrinco… ¿Lo ves? No. no conocemos nada. Este es, ¿no? ¿No es así? Pero el ornicotorrinco tiene… ¿Cómo son las patitas? ¿Son mm. como de pato? ¿Palmeadas? ¿Así? A como lo mejor. De membrana. No sé, no, la verdad, no sé cómo son. Pues pero el mío es así. Es una pena que no lo. Pues, o sea, Le pusiste de pato, más bien. Sí, le puse muy, mucho pato, pero tiene mucho pelo. Sí, no sé. Iba a pintar una armadillo aquí, pero es como la cara así afilada y luego tiene como un rabo largo y unas patitas. Pues sí, sí es una pena y es mágico eh, el que la gente pierda ese instinto creativo. Y en los niños es la caña lidiar con, con problemas creativos y buscar soluciones es súper... Este Cómo retomamos estimulante. Eso. Pues como quien toca el piano practicando. Practic en este caso nomás dibujando, Hombre, para empezar ¿no? tienes que conectar con que te apetece. Tienes que conectar con que te apetece. O sea, a lo mejor no te apetece pintar. ¿Te apetece hacer velas? Hippie. No pues. ¿Qué hippie? ¿Qué eres. hippie? No, pero en, en YouTube una de las cosas que tiene es que hay gran cantidad de tutoriales de gente haciendo todo tipo de cosas. Y a los humanos nos gustan las cosas. Atrévete, mira cómo lo hacen. A mí me encantan esos vídeos de cómo se hace no sé qué, aunque sea industrial, atómico, ¿sabes? O sea, Esas es son de las cosas buenas del algoritmo. Pues sí, tener, creo que lo más importante, y ya doy con la clave, es la curiosidad. No perder la curiosidad, intentar... Aunque la vida, yo que sé, te aburra y ¿eh? todo eso, yo que sé, desarrollar una vida paralela de, de curiosidad, de como quien se imagina los diálogos de la gente que está lejos y no les oye y tal, fomentar ese tipo de actividad porque hace que la vida sea más rica, más divertida y más estimulante. ¿Siempre curiosos? Yo creo que sí. ¿Cómo va la libreta? Ya tengo mi armadillo y mi ornitorrinco. ¿Salió la camiseta? ¿No salió? Sí, digo, sí, puede ser una camiseta zombie, no zombie, no zombie. Sí, sí, hombre. Lo no zombie es lo importante, güey. Ah, bueno, we are not zombies. Ah, we are not zombies, sí. ¿Verdad? Por ahí estás tú, pareces Edgar Allan Poe, pero en realidad son tus auriculares. Sí, sí, de hecho. Parece un Edgar Allan Poe. Sí, parece. Cuando lo vi desde acá, eso pensé, eso pensé. Está dibujando, a ¿eh? la no, Eres tú, eres tú sí. con auriculares. Así que gracias. No tengas miedo, todo va a ir bien. Esa es la conclusión de este programa. Y crear, cuestionar, ser curiosos. Ser curiosos, be curious. ¿Sientes que te pusiste muy denso en la plática? Demasiado. Demasiado denso. No, sí. Digo, son temas que, que me entusiasman, entonces yo creo que, pues, hablando de ellos me, me, me exalto, ¿sabes? Me, me entran ganas de de criticarlo todo porque la conclusión todo el rato es que también está la gente en esta sociedad. Eso es lo que yo pienso. Y yo, como parte de los fabricantes de imágenes, digamos, o los creadores de, de imágenes, que crear una imagen no es otra cosa que mezclar conceptos y querer explicar algo, pues me siento responsable de que la gente se planteen las cosas. Yo creo que no está mal tener esa, esa inclinación de que, de que todo es cuestionable. Yo no lo digo porque el, todo esté mal, no todo está mal. Ni, ni las ideas, ni tengo la claridad como para presumir de saber cómo tiene que ser el sistema ideal. Lo que sí sé es que hay cosas que no están bien en la sociedad. Y eso ya lo hemos repetido por activo y por pasivo aquí. Pero... Estos consejos que hemos dado yo creo que están bastante bien para empezar y seguir buscando más. Crear, cuestionar, curiosear. Ahí lo has. El epitafio, cuando mueran que pongan eso. CCC. CCC. Hay unos cursos a distancia que se llaman z Crear, frear. Sí, había muchas Zetas. Muchas gracias. Muchas gracias. nada Un placer. No, qué chingón tenerte. Gracias. te it <risa> Qué bueno. <risa>